sí, después de tanto tiempo. Hoy en clase vamos a explicar los números complejos, ¿vale? Ya sé que esa, esta parte de las matemáticas no es muy dada en bachillerato, entonces pues nosotros estamos aquí para explicarosla. Entonces, ¿qué es eso de los números complejos? Bueno, vosotros ya sabéis que existen muchos números, los naturales, los racionales, los reales, pero nunca nos han hablado de los complejos. Entonces nosotros lo vamos a explicar de esta manera. Si nosotros tenemos esta ecuación y nos piden que la resolvamos en el conjunto de los números reales, pues nosotros lo que hacemos siempre es despejar la x, es decir, nosotros haríamos x cuadrado es igual a menos 1. Y entonces una vez que nosotros tenemos esto, hacemos así y x es igual a raíz de menos 1. Pero claro, nosotros en el conjunto de los números reales no sabemos cómo calcular la raíz de menos 1. Entonces ya tenemos un problema porque esta ecuación en el conjunto de los números reales no tiene solución. porque nosotros no sabemos calcular esa raíz de menos 1. Entonces aparecen los números complejos, que son una herramienta para cuando tenemos este tipo de problemas, la podamos solucionar. Y entonces se llegó a la conclusión de que raíz de menos 1 se va a llamar i. Es decir, i va a ser igual a raíz de menos 1. Y esta i se llamaría número complejo. Y a partir de... Esta igualdad, i es igual a raíz de menos uno, es cuando se forman todos los números complejos. Es decir, nosotros, ante todo, tenemos que saber que y es igual a raíz de menos uno. Y a partir de ahí es donde ya se empiezan a estudiar todos los números complejos. Eh, existen varias identidades que son también muy importantes los números complejos y son las que vamos a explicar ahora. Si nosotros multiplicamos esta raíz, o sea, si esta raíz la elevamos al cuadrado, nosotros tenemos raíz de menos 1 al cuadrado y esta ahí al cuadrado. Y entonces nosotros aquí tenemos que el cuadrado es igual a menos 1. Si multiplicamos esta i, o sea, si le damos esta i al cubo, tenemos raíz de menos 1 al cubo. Y esto es igual a raíz de menos 1 al cuadrado por raíz de menos 1. ¿Vale? ¿Cómo? Aquí tenemos raíz de menos 1 al cuadrado, y aquí tenemos que es igual a menos 1, pues tenemos menos raíz de menos 1, ¿vale? Y por último, si elevamos la i a la cuarta, tenemos raíz de menos 1 a la cuarta, que es igual a raíz de menos 1 al cuadrado por raíz de menos 1 al cuadrado, ¿vale? Entonces, si nosotros multiplicamos esta... Estos dos factores nos queda 1. ¿Vale? Hasta ahí lo hemos entendido, ¿no? ¿Vale? Estas cuatro eh, potencias son muy importantes porque se repiten continuamente. Es decir, si nosotros tenemos i elevado a 5, vamos a tener i elevado a 4 por i. Entonces nosotros aquí tenemos que i a la cuarta es 1 por i, que es igual a i. Entonces i. Es raíz de menos uno. Entonces aquí tenemos raíz de menos uno. Si nosotros seguimos y a la sexta, pues tendremos menos uno. Y a la séptima tendremos menos raíz de menos uno. Y a la octava, pues tendremos uno. Y así continuamente, ¿vale? Entonces, esto ya lo hemos explicado, pero que lo haya entendido. Y vamos a seguir un pasito más allá, ¿vale? Pues borro y lo explico. Pues bien, aquí estamos otra vez. Y como ya he dicho, estas son las propiedades básicas de los números complejos. Entonces nosotros ahora, a la i la vamos a denominar unidad imaginaria, ¿vale? Entonces, cualquier número, por ejemplo, en el conjunto R, va a tener una parte real más una parte compleja, es decir, una parte imaginaria. En el caso de los números reales, esta parte imaginaria no existe, y, pues claro, un número real, pues simplemente la anotación de ese número. Pero, ¿qué pasa en el conjunto de los números complejos? Pues... ...en los números complejos... ...si va a pasar eso... ...es decir, nosotros vamos a tener... ...un número complejo y va a ser igual... ...a una parte real... ...más una parte imaginaria... ...que corresponde... ...con lo que nosotros tenemos aquí... ...ahí, la unidad imaginaria, eso es importante, ¿vale?... ...unidad imaginaria... ...entonces, si nosotros... ...queremos saber... ...o sea, si nosotros queremos... Eh, ...coger un número de los números complejos... ...se suelen llamar Z... ...a los números complejos... ...lo vamos a poner en una parte real y una parte imaginaria, ¿vale? Entonces esto sería un número complejo, tiene su parte real y una parte imaginaria. ¿Qué hacemos con, con estos números? Pues se pueden representar, al igual que los números reales se representaban en la recta real, es decir, yo tengo, uy, perdón, es decir, yo tengo aquí el 0 aquí tengo más infinito y aquí tengo menos infinito, si yo quiero representar el 5 pues estaría ahí. Pues con los números complejos pasaría exactamente lo mismo. Lo que pasa es que es un pequeño proceso, algo más complejo. Va vale la redundancia porque estamos en el conjunto de los números complejos. Entonces, nosotros vamos a imaginarnos que este número complejo tiene esta parte en X y esta parte en Y. Entonces nosotros vamos a dibujar... Eh, Vamos a dibujar este número complejo. ¿Dónde estaría representado? Pues si nosotros queremos representar este número, tenemos que irnos 3 a la derecha y 4 hacia ahí. Uniríamos estos puntitos y esta recta que tenemos aquí. Sería el número 3 más 4i, sería la parte real, esta parte de aquí sería la parte real, y esta parte de aquí sería la parte compleja o imaginaria, ¿vale? Así se representan los números complejos. Y entonces, a partir de ahí nosotros vamos a tener este angulito que tenemos aquí, que se forma cuando nosotros representamos este número complejo. Entonces, si nosotros nos imaginamos que eh, esto es, perdón, esto es la parte real y en la parte imaginaria, que no lo imaginamos, sino que es o sea, la parte real y esto es la parte imaginaria. Si nosotros cambiamos la forma de pensar y a esto lo llamamos X y a esto lo llamamos Y, nosotros ahora en nuestra recta, o sea, en nuestra gráfica, vamos a tener una parte X y una parte Y, ¿vale? Si vosotros eso lo transformáis a trigonometría, nosotros tendremos aquí... El coseno, y aquí tendremos el seno. Entonces, tendremos que nuestra tangente del número z va a ser igual a el seno del número partido del coseno del número. ¿Y cuáles son? Pues, si el seno hemos dicho que es la parte eh, de la i, y en nuestro caso la parte de la i se corresponde con la parte imaginaria, pues vamos a tener que la tangente de z va a ser igual a, 3, ay, perdón, a 4 partido 3, 4 tercios, ¿vale? Pues estas son unas posibles aplicaciones que se pueden hacer con los números complejos. Y si nosotros queremos saber cuánto vale este ángulo que hemos, que hemos obtenido aquí, pues simplemente tenemos que hacer el arco tangente de 4 pues bueno, espero que lo hayáis entendido. Vamos a seguir complicando los números complejos, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis consultarnos con nosotros en cualquier lado el foro, en YouTube. Y por favor, si te ha gustado, dale a me gusta, porque nos ayuda a que nosotros sigamos haciendo vídeos, ¿vale? Chao.